El libro de Job Capítulo 42 Entonces Job respondió al Señor Sé que puedes hacer cualquier cosa Nadie puede impedirte hacer lo que quieras Tú preguntaste ¿Quién es el que cuestiona mi sabiduría hablando con tanta ignorancia? Hablaba de cosas que no entendía Cosas demasiado maravillosas para que yo las supiera tú me dijiste escúchame voy a hablar voy a interrogarte y debes responderme antes solo había oído hablar de ti pero ahora te he visto con mis propios ojos por eso me arrepiento de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza cuando el señor terminó de hablar con Job dijo Elifaz el temanita estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no han dicho la verdad sobre mí. Como hizo mi siervo Job, tomen, pues, siete toros y siete carneros, y vayan donde mi siervo Job, y ofrezcan un holocausto por ustedes. Mi siervo Job orará a favor de ustedes, y yo aceptaré su oración, y no trataré con ustedes conforme a su insensatez, porque no han dicho la verdad sobre mí como sí si lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz el Temanita, Bildad el Suita, y Zophar el Naamatita, hicieron lo que el Señor les ordenó. Y el Señor aceptó la oración de Job. El Señor restauró la prosperidad de Job cuando éste oró por sus amigos, y le dio el doble de lo que tenía antes. Entonces, todos sus hermanos y amigos que había conocido antes, vinieron y comieron con él en su casa. Le mostraron su simpatía y lo consolaron por todos los problemas que el Señor le había causado. Cada uno de ellos le dio dinero y un anillo de oro. El Señor bendijo la última parte de la vida de Job más que la primera. Ahora era dueño de catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas. Job también tenía siete hijos y tres hijas. Job llamó a la primera hija, Gemima, a la segunda, Cecia y a la tercera, Keren, Apuk. En ningún lugar de la tierra había mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y este les dio la misma herencia que a sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años, viendo a sus hijos y a sus nietos, en realidad cuatro generaciones. Entonces Job murió de vejez, habiendo vivido una vida muy plena,